Caquetá, portal de la Amazonia, poseedor de una gran riqueza natural. Ubicado al sur del país, limita al norte con Meta y Guaviare, al noroeste con Baupés, al sur con Amazonas y Putumayo y al oeste con Cauca y Huila. Inicia en el pie de Monte Andino y se extiende hasta la serranía de Araraquara, en el corazón de la selva amazónica. Sus tres climas térmicos lo hacen un ecosistema ideal para un sinnúmero de especies de fauna. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, sinchi impulsa la investigación la innovación y la transferencia de tecnología, y en conjunto con las comunidades de la región, desarrolla emprendimientos y productos derivados de la biodiversidad. La restauración, los negocios verdes y los acuerdos de conservación son herramientas del enfoque agroambiental que generan una cultura de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad contribuyen a la reducción de la presión de los bosques. Caquetá, puerta de oro de la Amazonia colombiana, región biodiversa, multicultural y patrimonio ambiental del país.